conectado a través de, de Zoom al, el señor Diomedes Christopher. Diomedes Christopher es psicólogo, pero no viene a nosotros en esa ca, eh, categoría, en esa sino que es eh, familiar de Aquiles Christopher, quien denuncia el empeoramiento de su estado de salud en la cárcel, producto de que este señor Christoph, Christopher, Aquiles Christopher, está eh, implicado, ¿verdad?, en el caso eh, antipulpo. Uh -huh. ¿Eh? Ok. Sí. Vamos a antipulpo. recibir al señor Christopher. Buenos días. El placer de tenerle por acá. Señor Christopher. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy a su disposición. Gracias a usted Buenas. por, por acudir. Díganos cuál es la situación. ¿Qué le preocupa a ustedes como familia del señor Christopher y qué es lo que usted quiere denunciar? Adelante. Eh, Aquiles Christopher, mi hermano, es un ingeniero que... Fue a trabajar a OISOE en un momento en que OISOE venía en un contexto completamente eh, eh, de escándalos. Eh, se habían denunciado eh, en el país, ¿verdad? La, la muerte, se había denunciado la muerte de un arquitecto que se suicidó como consecuencia de algunos de los procesos, eh, de los escándalos que allí ocurrieron. Y en ese momento él y el equipo que pasó a dirigir la OISOE fueron a esa institución eh, con la encomienda de sacarla de todo ese proceso eh, de escándalos en el que estaba envuelto. Y así se hizo durante esos cinco años que ellos duraron allí. Eh, lo primero que hicieron fue auditar obras por más de eh, 70 mil millones de pesos y es, al, tras las auditorías esas obras quedaron en nada más y nada menos que en 48 mil millones de pesos. Por tanto, ese equipo de hombres y mujeres que dirigió esa gestión en la que estaba Aquiles eh, eh, le, le economizó al Estado más de 22 mil millones de pesos. En este gobierno eh, se acusó al, al hermano del expresidente Danilo Medina de haber vendido equipos a la, a la OISOE para equipar los hospitales y entonces este, que faltaban equipos. Ya eso se ha probado hasta la saciedad de que no faltaban equipos, de que no es verdad. Mientras tanto, el Ministerio Público eh, mantiene al grupo de personas apresados y después de ocho meses y medio de encarcelamiento el Ministerio Público le solicita a los jueces la posposición de cuatro meses más para seguir investigando porque en ocho meses no fueron suficientes para presentar pruebas y poder acusar a ese grupo que no está acusado todavía pero mientras tanto tiene nueve meses y medio presos en Najayo eh, para ser investigado en el caso de mi hermano Aquiles él es un hombre que desde muy joven eh, tuvo un infarto cardíaco a los 39 años de pared anterior del, del corazón. Después tuvo a los 49 años otro infarto. En el 2017 se desvaneció en la iglesia Santísima Trinidad con, otro, con otra situación de gravedad. Los médicos dijeron que en esta ocasión el subión de presión no le atacó las arterias coronarias, sino que eh, le atacó en un ojo y el ojo se le puso toda la parte blanca roja y entonces él se ha grabado le hicimos un estudio el 20, 26 27 de abril eh, una angino eh, eh, coronografía eh, para determinar la, cómo estaban las sus arterias coronarias y están muy comprometidas él se ha grabado bastante allí no hay razón para tenerlo preso No hay una acusación formal Después de ocho meses y medio Nosotros lo que hemos estado pidiendo es que le cambien La medida de coerción y que sigan investigando Todo el tiempo que el Ministerio Público lo considere Nosotros vamos a colaborar Con el Ministerio Público Mi hermano no tiene absolutamente nada que, eh, que Ocultar, es una persona que No ha robado, no se asoció con nadie Para que a otras personas Se enriquecieran. mi hermano no tiene propiedades Activos que lavar, ni tiene dinero Que exhibir, ni, ni nada por el estilo una pregunta, eh, Francis Rodríguez de este lado, un placer eh, tenerlo aquí. Gracias, Francis. Eh, me preocupa, primero porque somos abogados y a diario vemos la situación que padecen los preventivos, pero en el caso de su hermano, se ha cumplido con todos los requerimientos y se le ha permitido que asista normal a las citas médicas y los médicos han dado ¿qué recomendación han dado? Sí, los médicos han sido categóricos sus cardiólogos, el doctor Bernardo de Filló que todo el mundo lo conoce en este país eh, ha dicho que la cárcel preventiva para una persona de su edad y con su cuadro de salud es absolutamente inadecuada que deberían mandarlo a su casa a que espere la, las acusaciones y, y sus juicios allí su médico de Estados Unidos eh, también este, planteó eso, el, el examen de coronografía que se le hizo recientemente, dice el médico Alfredo Yeager que no debería estar en la cárcel eh, ciertamente las autoridades cuando le hemos solicitado han permitido que él vaya al médico, ese examen de, de anginocoronografía se le hizo precisamente eh, estando en la cárcel el, 20, el 23, 26 de abril la, las autoridades no se han negado a eso, pero la cárcel no tiene condiciones para eso. Por ejemplo, la misma alimentación durante cinco meses fue... Eh, él rebajó casi 30 libras y todavía tiene una gran parte, no ha aumentado esas libras. Mientras está allí, las perdió porque él no puede comer eh, la, la, la comida que allí, que allí se servía. En los últimos eh, dos meses, quizás, eh, sí, en los últimos dos meses aproximadamente dos meses y medio, la comida ha mejorado, nosotros la estamos comprando en el mismo penal, porque no permiten que se lleve comida allá, nosotros estamos comprando la comida para que él pueda comer los vegetales y no comer carne roja, ni productos fritos, ni exceso de carbohidratos que van en contra de su salud, por eso en los primeros cinco meses él, él se, se vio con la salud mucho más deteriorada de lo que la tiene ahora, aún así... Él se ha grabado allí, él, él, los pulmones tienen un pulmón colapsado como consecuencia del espacio pequeñito en celda. Durante cinco meses lo mantuvieron en una celda de alta, eh, de alta seguridad y Ay, se es. pasaban una buena parte del día acostado y eso hizo que uno de los pulmones se colapsara. Él, es decir, no hay razón ninguna para tener personas este, siendo investigadas para ver si después de, de, de las, las, las, las, las informaciones, eh, dan cuenta de que a usted lo podem, le podemos hacer una acusación formal yo le voy a decir una cosa eh, Imagínense lo que va a pasar porque no puede pasar otra cosa que ellos no tengan pruebas contra mi hermano o se habrá pasado nueve meses preso ¿quién le va a pagar esos nueve meses? por eso es que la constitución es muy clara de que las personas deben esperar los juicios de, de, de las acusaciones y los juicios en libertad por eso la, la coerción de cárcel la retención en cárcel es la última alternativa Usted, si es abogado, como acaba de decir, sabe más que yo de eso, ¿no? De que no es, no es verdad que tengan que estar recluidos para, para ser investigados, investigados. Todavía no hay una acusación formal en ese caso. Señor Christopher, eh, ya aproximadamente unos ocho meses eh, tienen encarcelado, ¿verdad? Eh, los imputados, incluyendo su hermano. Eh, ¿cuántas veces eh, ustedes han revisado esta medida de coerción? Me imagino que una, dos, tres veces, pero ¿cuántas veces ustedes lo han llevado ante el juez para que revise esa situación? No, nosotros hicimos una, se hizo la, la, la revisión de, de marzo y el juez este, sencillamente dejó a todo el mundo eh, eh, ratificó que se mantenga en medida de coerción, los argumentos fueron algunos increíbles no porque se alegó el, el testimonio de una persona que no dijo absolutamente nada de mi hermano nada absolutamente le preguntaron cómo se llamaba el, el director de fiscalización él, él dijo Aquiles Christopher, pero el juez dijo que lo dejaba preso por el, por ese testimonio claro. cuando el, ese señor no dijo absolutamente nada de mi hermano este después hubo una revisión eh, en junio y entonces nuevamente el juez eh, dejó. Antes nosotros habíamos hecho una revisión a solicitud de partes, llevando los exámenes médicos. Por primera vez un juez se interesa en la, en la salud de mi hermano y él dijo, mire, yo entiendo todo eso. Que ustedes lo plantean, pero yo no soy médico, no estoy facultado para tomar medidas en función de eso. Yo les pido ¿Qué? que vayan a, al INACIP, que es el organismo mm -hmm. oficial. Y si el Inacid, se puede apelar. Para que el, Inacid el Inacid conoció y los médicos del Inacid ratificaron lo que dicen los tres cardiólogos reputados acerca de la salud de mi hermano y acerca de su situación de, de coerción, que no es compatible con la, eh, con, las, con la cárcel. Wow, pero la verdad es que entonces ha tenido una resistencia dándole una calificación wow. general a un caso tan particular de salud que es por la salud la que ustedes propician esto, estas solicitudes de variación de la medida en cuanto a él. Sí, correcto. Nosotros no, estamos... no están defendiendo inocencia ni nada porque esta etapa no tiene ningún tipo de, de oportunidad. Es eso. Es correcto. Nosotros, por razones de salud, estamos diciendo que le cambien la medida de coerción para que él vaya a su casa y espere. Espere que eh, vengan las investigaciones. Nosotros confiamos en que las investigaciones van a indicar que él no tuvo nada que ver con eso. Si es que allí, si es que allí hubo algún tipo de actividad dolosa, eh, que en principio... Eh, Parece no haberlo. Este, Nosotros estamos clarísimos de que una investigación profunda va a determinar que él es absolutamente inocente, pero nosotros no tenemos ningún temor a que el, el Ministerio Público haga su trabajo, investigue hasta las últimas consecuencias. Nosotros lo que quere, no queremos es que nuestro hermano vaya a perecer allí por el deterioro eh, progresivo de su salud. En cuanto, eh, a de hecho, justificas, en cuanto a la justificación del juez que usted acaba de dar, no nos sorprende que fuera una simple... Eh. Eh, apreciación del juez y que sostuviera de que él no tiene forma, como no es médico, de comprobar que hay una experticia médica de los profesionales de la salud conocidos y que eso no tuviera valor para él. ¿Ustedes tienen alguna vía, han abierto una vía para atacar eso? No, él, él recomendó que lleváramos el... el... El, los certificados de los médicos al nacer. Se llevó al Inacid. Ay, Inacid los no, médicos ya. del Inacid ratificaron no todas las partes del, del, del expediente médico de mi hermano, es decir, que corroboraron sí. todo lo que los médicos habían dicho allí. Y por tanto, ahora, este jueves, eh, nosotros vamos a otra ah, revisión, okay. a solicitud de partes, Muy nosotros bien. individualmente, para que un juez, una jueza, eh, conozcan nuevamente el caso. Esta vez nosotros esperamos tener éxito, porque sepan ustedes que la primera vez que nosotros depositamos los, los presupuestos de salud de mi hermano Aquiles, eh, se lo presentamos al señor Vargas, este señor Vargas que el pueblo dominicano, pobre, humilde, eh, le, eh, eh, le llama alias Satanás, le llaman Satanás... Eh. No sé por qué el pueblo le llamará Satanás, pero el pueblo generalmente cuando está este, impotente, el pueblo dominicano busca epítetos de esa naturaleza. Y este señor Satanás, nosotros le depositamos los postulados de salud de mi hermano y él no se lo leyó, él no lo revisó, él no abrió el sobre donde estaban los postulados de salud de mi hermano. Sepan no, ustedes. No cree que, que es muy duro con el juez. Jueces, Perdón. No cree que es muy duro con el juez <risa> llamarle Satanás. Eso es muy duro, no, ¿no? El duro fue él, el eh, yeah. al poner a una persona de 75 años con ese cuadro de salud, ni siquiera molestarse, revisar los postulados, los postulados de. de eh, de salud de mi hermano, ni siquiera abrir el sobre, no molestarse. Se les dijeron en público, se les dijeron allí, se le leyeron y él le sabe. Pero ese señor lo que estaba era buscando un ascenso y lo ascendieron. Ustedes lo saben que lo ascendieron al Tribunal Constitucional. Entonces es como, eh, a lo mejor no fue eso, no lo puedo afirmar, pero parecería que le dieron unas pagas por hacer eso. Eh, señor Christopher, a propósito de la situación de salud de, de su hermano, en algún momento, le voy a hacer dos preguntas en una. ¿A qué usted eh, o sea, qué usted entiende que se debe esta situación de, de la negativa de los jueces eh, de, de poner en, en libertad, o por lo menos en, en prisión domiciliaria, ¿verdad? A, a su hermano? Y segundo, ¿qué opinión le merece la, lo, lo expresado por la fiscal Jenny Berenice cuando se supo, porque eso se supo antes, verdad, fue en la, en la media de, de coerción cuando se dio a conocer el estado de salud de, de Christopher, de su hermano, de que mani, palabras de, de Jenny el aquel que, robó, que que tuvo salud para robar que tenga salud ahora para, para pagar más o menos fue la palabra de, de ella sí, yo me imagino que la, la magistrada Jenny Berenice después de profundizar en el, en el en el expediente debe estar muy arrepentida de haber dicho esa falsedad, como también se han puesto allí, se han visto muchas falsedades en ese expediente. A mi hermano lo arrestaron, sepan ustedes, con una orden de, de arresto firmada por el magistrado Wilson Camacho y firmado por, el, por Satanás Vargas, este... Eh, diciendo que mi hermano con los dineros sustraídos había comprado un, un apartamento que con su salario no podía justificar. Okay. Mi hermano entró a trabajar en el 2015 a hoy soy y ese apartamento mi hermano lo había comprado en, en agosto de 1999, es decir... 15 años antes, y el título de ese apartamento está desde abril del año 2000, a nombre de Giranisa Miki, la segunda esposa de mi hermano, nunca estuvo a nombre de mi hermano, porque con los problemas de salud mi hermano se estaba preocupado, puso el apartamento a su nombre, como eran el marido y mujer, esposos casados eh, por la ley. Este por si él en algún momento tenía algún cuadro de salud, no hubiera litis judiciales tras su muerte en, por, por, por caso de herencia. Es decir, que esa, ni, ni, ni el magistrado Camacho, ni la magistrada Jenny Berenice, ni el señor Vargas se molestaron, en ver que estaban poniendo, en un arrestando a un ciudadano, privándolo de libertad, sobre la base de una falsedad. Todos ustedes escucharon a la magistrada Jenny Berenice decir que Aquiles Christopher se había comprado con los dineros sustraídos una jipeta. No, Aquiles Christopher cuando salió de OISOE, su vehículo, de, de, tenía 19 años, se estaba cayendo, y tomó el dinero que acumuló durante esos cinco años en OISOE, en las AFP, que le se lo devolvió una, una AFP privada. Y tomó ese mismo dinero y le dio el inicial a, a, un, a, un, a un dealer para adquirir ese vehículo. Por tanto, no fue con dinero sustraído ni robado. Pero mi hermano Aquiles no tiene dinero. Nosotros estamos pagando los abogados de Aquiles. Christopher, nadie que roba. Este, tienen a otra persona que pagarle los abogados porque no tiene dinero. Y los amigos de Aquiles cercanos, todos del gobierno, porque Aquiles siempre fue del PRM, este, eh, han estado ayudándolo de distintas maneras. Y una de esas maneras, algunos que otros, que la confianza le, le han ofrecido eh, este algún tipo de ayuda económica, eh, eh, porque ellos saben, conocen que Aquiles no tiene dinero. O sea, esa falsedad también dijeron que las compañías de él, algunas compañías desde los años 70, algunas que nunca operaron, algunas que no tuvieron registro mercantil, ellos agarraron información y la metieron allí para como y entonces hacer ese show. Ustedes saben que lo que es, es un show mediático, eso es eh, este, trial by press, es decir, justicia por, por, por prensa. Eh, ustedes vieron el mismo presidente sacando un anuncio, eh, sí. emitiendo juicios sobre un caso activo en los tribunales, algo que los, los, los jueces nunca han hecho, en este, eh, perdón, los presidentes nunca han hecho en este país. Entonces, eh, yo me imagino que la magistrada Jenny Berenice debe estar después de haber eh, tenido ocho meses investigando, debe haberse dado cuenta de que es falso. Ella enarboló dos testimonios contra mi hermano Aquiles Christopher, el de la señora Lina de la Cruz, que era la, la jurídica de Oisoe y la de Wilfredo Valdés. Y cuando nosotros, eh, eh, ellos lograron eh, eh, eh, manipulando esas, esas, esos testimonios, nosotros los logramos tener. Nuestros abogados los sometieron como eh, a descargo, no a cargo. Es decir, lo que ellos estaban utilizando como, como testimonios a cargo, los abogados de nosotros los tomaron y, lo, y los sometieron a testimonio de descargo. Eh, es gracioso que Lina de la Cruz dijo que mi hermano Christopher, Aquiles Christopher, estaba en todo en Hoy y que eh, estaba hasta en misa. Eh, porque él era el que organizaba la misa. Eso lo dijo Lina de la Cruz. Y lo que estaba diciendo Lina de la Cruz es que mi hermano Aquiles, que es muy religioso, organizaba mensualmente una misa en Oizoy, invitaban al padre Benito Ángeles a darle, que fue una iniciativa de Benito Ángeles. Y entonces mi hermano, de alguna manera, parecería que los fiscales interpretaron como él es el que organiza la misa, como si fuera él que organizaba eh, la componenda, y eso es absolutamente falso. Mi hermano es un tipo incapaz de hacer algo indebido. Yo pienso que la, la magistrada Jenny Berenice, de hecho, en las últimas revisiones no han vuelto a decir ese tipo de cosas porque saben que, que es falso. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes como familia eh, naturalmente ante ver el si se quiere el, el poco apoyo de los medios de comunicación a, hacia los imputados verdad, que tienen derechos fundamentales que respetarles y de la propia sociedad que, que vemos eh, incluso celebrar el hecho de que estén todos eh, bajo prisión? Mire, eh, una característica del pueblo dominicano, desde el más humilde hasta el más eh, poderoso, es la no, no, la no lectura. La gente no lee. Eh, yo le acabo de decir que el juez Vargas ni siquiera los presupuestos de salud de algunos de los imputados, por lo menos el de mi hermano se lo leyó, el juez. <coughs> y hay, hay evidencia de que algunos de estos jueces al que imputaron recientemente, que lo quitaron, ese no leía ni una línea. Este, y esa es una barbaridad que cuando estemos hablando, estamos hablando de algo tan serio como privar de, de la libertad a, una, a un ciudadano, eh, no se lean las cosas y no se analicen en detalle. Eh, eso hay que analizarlo en detalle antes de, de tomar decisiones de ese tipo. Entonces la prensa escucha y escucha una campana, escucha la otra. La campana de los imputados no se escucha porque los imputados no, no le hablan a la prensa, menos cuando están así sometidos a medidas de coerción. Y los abogados tratan de dar la batalla en el tribunal y no en los medios para evitar precisamente el trial by press, es decir, la justicia por, eh, eh, por prensa. Entonces, ustedes lo que han estado oyendo los, los comunicadores es la versión de, de la del Ministerio Público, pero tomen esto en cuenta nada más, si después de que usted llegó al gobierno en, el, en el, el 16 de agosto de 2020, usted comenzó a investigar a los funcionarios pasados, duraron dos o tres meses investigando ese caso del de, de, de hermano de, del presidente Medina, y después de dos o tres meses someten una medida de coerción a los tribunales y apresan a todo el mundo en sus casas, en sus residencias, durmiendo. Algunos se los querían llevar en, en paños menores, eh, y lo cual es un atropello incalificable. Eh, y después usted se pasa ocho meses investigando y a los ocho meses usted no tiene... Un caso, ahí está Francis, que es abogado. Usted no tiene un caso para someter a las personas a la justicia. Eso está rarísimo, ¿no? Mientras tanto, yo creo Sabemos que. tres tipos, aquí. Si son abogados los tres, saben más y que. Un no es, ¿no? Y un ex procurador. Ya saben. Entonces, eh, quiere decir eso: que no hay razón ninguna para sí. que ahora, el día 6 el día se va a conocer la solicitud del Ministerio Público de, de extensión del plazo de cuatro meses más de investigación, según la ley 10.15, eh, ellos deber, la, la prisión preventiva debería cesar. De, debe y, cesar. Y, sí, sí, debe cesar. Debió de debe cesar. cesar. Entonces no hay razón ninguna. Conjuntamente para con la presos. autorización de ampliación. Exactamente, exactamente. Cuando se, se apruebe, si es que se aprueba la extensión de los cuatro meses, entonces deberían sacarlos a todos porque es un abuso. O sea, imagínense ustedes, eh, Francis, eh, Armando José, imagínense ustedes que eh, el, a usted lo, lo detienen para investigarlo. Ustedes recuerdan en la época de Balaguer que cualquier funcionario alto, un militar alto, decía, cualquiera, te un rato. Armando José, métalo preso y lo, un mes investigándolo por droga, al mes no había nada de droga, ahora investiguenlo por robo, otro mes y no hay nada de robo, sí. ahora investiguenlo por asesinato, ahora investiguenlo porque a mí me da la gana y te metían seis y siete meses preso sin razón, sin expediente. Esta gente con una, una solicitud de medida de coerción. Tienen nueve meses, el 29 de agosto, y estamos eh, exactamente a 23, es decir, dentro de seis días van a cumplir nueve meses presos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se van a escapar, pero el caso más grande de reciente aquí en los últimos años de corrupción es el de Odebrecht y todos salieron en muy corto tiempo y no eso, sino que uno de los encartados le pidió autorización al Ministerio Público para ir a España a, a tratarse un tema de rodillas y cosas de esa y, y se lo autorizaron y el tipo fue y vino y todos están enfrentando los casos de justicia allí. Sí. eso no es verdad que se van a escapar ni nadie, mucho menos mi hermano, un hombre inocente totalmente, ¿no? sí. los inocentes no se escapan no y, y enfermo, enfermo no creo que en esa condición bueno, tenga él eh, y, sin, y sin dinero y sin Exacto. dinero bueno. Dios me desgracia por eh, informarnos y ya está en contexto la población que, le, que nos ve, de qué situación está padeciendo su hermano Cristofe y sobre todo esperamos nosotros que sea sirva de referente para Resolver esta situación que, que es una práctica que se da en la justicia penal El tema de la prisión preventiva y la extrema prisión preventiva Porque ya esto es una prisión extrema cuando se tiene convencido De que son actos eh, reales de médicos que son los llamados a darle la descripción De cómo se está la salud este de, de, de, de su hermano Bien Gracias, muchas gracias al señor Diomedes Christopher, quien además de hermano de Aquiles Christopher, que ustedes ya saben a través de los medios que sí. ha estado pasando y lo que él acaba de explicar, es también psicólogo de profesión.